Aquí Este es mi proyecto. Básicamente, la idea que yo tuve fue realizar un detector de fatiga. Entonces, Comar, que hallamos un nombre interesante, ¿no? Una caja negra para, para un vehículo, porque la idea es que este detector de fatiga se, se, se lo ponga dentro del vehículo y detectar cuando el conductor empieza a tener cansancio. Porque es importante recalcar que, que según los estudios, el manejar con cansancio es mucho más peligroso que manejar bajo lado etílico. Entonces, creo yo que, que un proyecto así contribuye en algo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, eh, aquí detallo en el README, eh, yo lo he orientado un poco más en el estilo de, de que sea una orientación para alguien que quiera realizar algún tipo de proyecto así, ya que yo tuve muchos problemas con, con los datasets, eh, algunos de ellos eran privados, no me, no me permitían acceder a ellos. Entonces, lo que básicamente hice fue de, de algunos datasets que los observamos aquí, lo que realicé fue que, eh, buscar los que más me convenían a mí, eh, realizar web scrapping, eh, realizar el código para, para yo mismo grabarme, eh, sacar las features. Entonces, básicamente a la final armé un dataset eh, desde cero, por así decirlo, porque yo mientras intentaba realizar con los datasets que encontré, eh, por lo menos el de videos, que era que más me llamaba la atención, ya que era un poco más realista, ya que eran personas manejando, o sea, que estaban grabando, pero el, el procesamiento era, era tenaz, o sea, tenía primero pesaba como 40 gigas eh, todos los videos, entonces era, un, era muy complicado. Entonces, lo que Mark me recomendó es realizar un dataset pequeño, realizar un, un, un entrenamiento que me dé un resultados óptimos, pues básicamente eso es lo que, lo que realicé. Entonces aquí, bueno, más o menos explico de cómo, qué es lo que hice y cómo funciona. Eh, aquí realicé una parte de, es un esquema prácticamente de, de cómo empecé, eh, buscando el dataset, eh, realizando buen scrapping, eh, limpiando los datos, eh, creando mi dataset con, con lo que yo encontré, realizando el entrenamiento de la red neuronal y al final... Eh, eh, yo he realizado una interfaz en PyQT, o sea, no le he subido a un streaming, pero le he realizado en una interfaz. Bueno, básicamente es lo que podemos ver. Eh, este es el, el, el modelo del, de la red neuronal. Básicamente es un supervised learning eh, de un modelo de clasificación. Eh, bueno, pude tener un pero considero un buen, buen resultado con una cursi del 96. Y básicamente estas son las gráficas que tuvimos. Bueno, y aquí me van a ver haciendo muecas. Pero bueno, eh, básicamente lo que tenemos aquí es que me di cuenta que cuando estaba un poco alejado de la cámara y yo estaba puesto los lentes, me, eh, no me detectaba bien. Entonces eso fue algo que, que yo quise detallar en eso para, para que quede constancia. Entonces aquí como podemos ver, eh, eh, de cerca, eh, de lejos, perdón. Esto es de cerca. Esto es de cerca. De cerca me, puede, me detecta bien tanto como sin lentes como con lentes, con gorra sin gorra, con diferentes peinados, entonces no tiene ningún problema. Básicamente ten, eh, lo que hace mi neuronal es reconoce cuatro estados: el de alerta, el de que, o sea, el normal, como decir concentrado, que no está bostezando ni cabeceando, el de cuando empieza a bostezar y el prácticamente cuando empieza ya a cabecear cerrando los ojos que ya está en un estado de somnolencia. Entonces bueno aquí podemos ver que de cerca aproximadamente a la altura que estoy ahorita eh, tengo buenos resultados tanto con lentes como sin lentes pero cuando ya me alejo un poco más o menos una distancia aproximadamente eh, si nos damos cuenta prácticamente eh, sin lentes sí me reconoce bien pero con lentes que es la parte de derecha ya no, ya no me reconoce muy bien que digamos bueno al, al final del, del proyecto bueno prácticamente Empecé a formarlo como tal el martes porque tuve bastantes problemas con importar librerías, eh, me daba pantallazos azules en mi computadora cada vez que hacía un entrenamiento o cada vez que lo forzaba, entonces me tocó hilar fino para poder ir grabando eh, y si es que se me colgaba, por lo menos tener ya grabado algo y volver a hacer. Eso básicamente, a la final pude eh, incluso llegar a, a grabar en, en un archivo y los eventos el, a la hora y a la fecha, porque como la idea es de hacer una caja negra, entonces la idea es tener un registro de qué pasó, porque normalmente cuando existen accidentes, las personas no se acuerdan qué fue lo que pasó antes del accidente, entonces a la final esto nos podría servir como, como para darnos una idea de qué, qué es lo que sucedió antes, no bueno, básicamente ese es el, aquí se ve como carga en, el, en archivo, esta ya es en, el, en, la, en la interfaz, como podemos ver, nos permite ver la, eh, la fecha, la hora en la que se, que se realiza, y la, y la predicción. Bueno, las conclusiones que tuve yo fue que... O sea, sí tiene una buena, eh, un buen reconocimiento, por así decirlo. Eh, lo que pude cargar en el archivo. Sin embargo, eh, por la limitación del dataset, yo tuve problemas cuando ya son... Como vieron, con gafas o con gafas de sol. Es un poco más complicado. Igual con, ya utilizando mascarillas, un poco más complicado. E incluso eh, tuve problemas cuando se presentaba a personas con barba, porque no me, no, en el dataset que yo entrené, eh, no había personas que tenían barba, entonces no, no es algo que la red neuronal lo entiende muy bien. Eso básicamente, eh, bueno, aquí tengo los requerimientos que realicé para mi proyecto, y eso es básicamente. Entonces ahorita les voy a presentar el, lo que realicé en Google Lab, el entrenamiento. Eh, eh, bueno, como, como les mencionaba, mi, mi dataset era un poco complicado, el único que yo pude conseguir es, es este, entonces, pero eran de 300 imágenes para cada, para cada evento. Entonces yo tuve que hacer web scraping y al final estuve entrenando con casi unos 8.000 imágenes eh, en total. Entonces sí me, sí me ayudó bastante. Eh, bueno, como aquí les, bueno aquí, esto es lo que hacía. Eh, yo para poder meter a la red neuronal, la lo, lo, lo transformaba a blanco y negro. Entonces era algo que se demoraba bastante tiempo. Y como mi computadora me estaba dando pantallazos azules cada que le da la gana, eh, re bueno, hice con Picle, eh, le, iba guardando todas las imágenes y cuando, si se me desconectaba, solo las volvía a cargar y ya me evitaba el procesamiento de transformarlas a blanco y negro. Entonces, eso ya me ayudó bastante. Bueno, estos son los, un poco de los datos que utilicé con Web Scraping. Aquí básicamente hago el reconocimiento para... Porque se, esto se podría eh, definir en dos categorías principales, que es cansancio y alerta. Dentro de cansancio tenemos cuando ya empieza a cabecear, cuando empieza a bostezar, y dentro de alerta es cuando está atento y está sin bostezar, por así decir. Entonces, básicamente es lo que hace. Eh, bueno, aquí eso. Eh, realizo el 30-Split. Y algo que me tocó realizar fue el Data Mutation para poder mejorar un poco la, los parámetros que tuve de la red neuronal, ya que los primeros, a pesar de que se tardó como 6 horas, eh, no llegué ni el el 40%, un 0.4% de accuracy, entonces decidí realizar data augmentation, y bueno, básicamente, lo mismo que ya les dije, ¿mande? Perdón, dos minutos, Andrés. Ya, vale, entonces vamos directo ahorita a probar el, el programa, para no hacernos más tiempo, entonces bueno, ahorita lo voy a correr, como les digo, mi control está un poco la entonces va a tardar un, unos segundos en, en correr el programa, Voy a apagar la cámara de aquí porque si pues, no, me da problemas. Y vamos. Esperemos que cargue. Sí está observando todo, ¿no es cierto? Sí está compartiendo. Andrés, creo que solo estás compartiendo la ventana del Google Chrome. Ah, ok. <risa> Perdón. Bueno, ahí estamos ya. Está cargando el... Este, y aquí ya cargó, solo falta que cargue la cámara. Vale, ya creo que ya cargó. Listo. Entonces, como me ven, no estoy bostezando, estoy normal. Si abro un poco más los ojos, me dice que estoy alerta. Si empiezo a bostezar... me dice que estoy bostezando y si empiezo como a cerrar los ojos, a cabecear, me empieza a decir como que me estoy quedando dormido. Bueno, eso, básicamente, lo que hace, me voy a parar un momento porque ya se está colgando el computador y lo que les indicaba acá es el, como pueden observar, eh, a la, bueno, yo estoy en otro continente, entonces aquí son las dos de la tarde, eh, cómo se fueron grabando los, los eventos que nos serviría para realizar nuestra, nuestra caja negra, nuestros datos de la caja negra.